No me buscaste y pensé que querías encontrarme Pero siendo así entonces de verdad voy a marcharme Porque me cansé de tu maldita gana de mancharme Porque me cansé de aguantar lo que es inaguantable Y es que tanto Dije por vos y ahora me arrepiento Por no escuchar la mente y escuchar los sentimientos Ahora estoy hundido en un pozo de tantos pensamientos Unos dicen que me tire y otros dicen otro intento Y yo... solución, a la salida de esto Decime que le contesto La amo y la detesto Y no quiero serle honesto No quiero dar mi puesto Pero se acabó lo nuestro No me buscaste y pensé que querías encontrarme Pero siendo así entonces de verdad voy a marcharme Porque me cansé de tu maldita ganas de mancharme Mientras te esperaba día a la noche, a hacerse de día. Esa madrugada jure que nunca me volvería. Me mataste, me mentiste, y ahora hago poesía. Y yo, tengo que buscar la maldita solución, la salida de esto. Decime que le contesto. La amo y la detesto. Y no quiero serme honesto, no quiero dar mi puesto. Pero se acabó lo nuestro.